También confío en mi pulso, No en un presidente Que es de metí Hace mil discursos recurso oh. recursos Improvisar para la gente Soy un Dement Y sé que hay Un omnipotente Y un omnipotente Que va en un platillo Mientras soy sencillo Porque yo brillo Siendo inteligente No se me acaba el aire Porque yo improviso Como lo hace un freestyler Sé que soy Un, donadie nadie Para ustedes me siguen likes, yo hago mi freestyle me la vivo guay esto es un Strike, esto es dos strike esto es tres strike esto me parece que es calle 13 y muerte en Hawaii oh, dale, papi. esto es calle 13 y muerte en Hawaii o en la 713 soltándose un free guay. wise, mira los hermanitos, sabes que y me como a tolice. este chaval tira free qué coño esperáis que haga yo bro si no le conozco no puedo tirarle sangre, si se tira un free pues de puta madre, nos tiramos todos un He eh, todos quien merece ganar en esta tarde Mírame mi hermano, vengo a joder con estilo Si sí, tan tranquilo me mantengo rompo el vinilo No tengo punta ni aguja me lo hago así que apunta a la bruja Me vino a mí a decirse tu destino Yo le dije, lo pero no quiero estar tranquilo Prefiero mentir Miedo. vivir al filo vivir al doble filo Si te muerdo te miro, si te miro y no te muerdo Primo, el tiempo es perdido, así que mírame y entiéndelo Traigo el veneno, el que te rima, el que te suena a A veces rompo mi rima, si rompo mi voz Pero si rompo la tarima, juro que lo rompo a todos, Mírame en mi mano, bro Vengo tan tranquilo, me pongo en modo Saiyajin La última me han dicho, lo he escuchado y me he perdido Me ha trabado mi primo, dan tiro más alto o te elimino <risa>